En hiperlimpieza podrá encontrar pantalones desechables para presoterapia, de color blanco. Los tratamientos de presoterapia mejoran la circulación sanguínea, por lo que este producto es idóneo para centros sanitarios de estética, spas o centros de belleza. Contamos con pantalones fabricados en polipropileno, un tejido sin tejer resistente e impermeable. Están cerrados por los pies y tienen un elástico en la cintura, por lo que son cómodos y fáciles de poner. También disponemos de pantalones de polipropileno y polietileno, para un mayor nivel de protección. No poseen elásticos ajustables en la cintura. Son cómodos e hipoalergénicos. Finalmente, contamos con esponjas desmaquillantes de celulosa suaves, hipoalergénicas y con una alta absorción, sábanas de polietileno impermeables y rollos de film osmótico, ambos aptos para tratamientos de sudoración.